Hola a todos, bienvenidos. Hoy miraremos cómo se debe hacer el registro en AiraLIS, que es un registro internacional para autores que facilita la identificación evitando las homonimias. En este caso, ustedes pueden encontrar esta página buscándola directamente desde su buscador de Internet y luego eh, procederán al proceso de registro. Para ello, deberán ingresar en la sección Registre su AiraLIS, y ahí ingresarán sus nombres completos y apellidos completos, el país donde viven, y deberán ingresar aquí el área temática en la cual se desempeña. Para ello, es importante identificar que las áreas pueden no estar en un listado específico, sino que pueden estar agrupadas. Por ejemplo, las áreas ambientales, las ciencias ambientales, no van a aparecer eh, directamente en el primer display, sino que van a aparecer eh, agrupadas en, en otro nivel. Entonces eh, vamos a ingresar en una y luego desplegaremos la que tiene que ver con el, el área temática según JCR. Entonces aquí yo seleccioné dentro de las ciencias de la Tierra y específicamente para encontrar a las ciencias ambientales, pues me voy a dirigir a eh, el grupo que tiene que ver con esta área. Entonces, por ejemplo, voy a identificar acá eh, las ciencias que tienen que ver con el medio ambiente. Acá. Entonces... Ciencias ambientales o estudios ambientales. Y aquí se puede agregar el ORSIT específico eh, asociado a ese registro. Luego eh, se procederá a seleccionar cuál va a ser la denominación que pretende utilizar en las respectivas citaciones. Es recomendable para las personas latinas en las cuales eh, nosotros podemos tener homonimias en nuestros apellidos y nombres que prefiramos una forma de citación en la cual eh, ya eh, integremos con un guión nuestros dos apellidos y si hay homonimia directa con las iniciales de nuestro nombre, también integrar nuestro nombre. Entonces, este es un ejemplo, en mi registro en AIDALIS, mis nombres están separados por guión. Y ah, aquí indican el área del conocimiento en la cual eh, me desempeño, la fecha de ingreso y cuál es la, este, el link donde está disponible mi fecha, mi ficha de datos. Entonces, eh, después de estar eh, creado, yo puedo modificarlo, ¿cierto? Si es de mi interés o puedo eh, asociarlo a alguna de mis perfiles. Entonces, específicamente con este link yo lo copio y lo puedo llevar a Orcid. Aquí en Orsit lo puedo agregar en mis websites y social links editando en esta parte y lo agrego con el más una vez estando logueada dentro de, de Orsit y lo agrego como la identificación en Airelis con el respectivo link. Entonces, eh, en este caso quedarían asociadas a, a esta referencia. También puedo agregarlo eh, al perfil o Google Escolar, eh, identificando que obviamente eh, ese sea mi perfil. Entonces, por ejemplo, tengo que verificar que efectivamente eh, sea el que está asociado a a mi perfil de investigador ya que pueden existir eh, perfiles duplicados o, eh, o copias de los mismos entonces ya que lo he podido reconocer entonces va, voy a ver que efectivamente aparezco asociada a mi perfil correcto ¿sí? no es un homónimo soy yo y este es este es el perfil que debe estar asociado a la ficha lo mismo, eh, si yo busco en Google, eh, él automáticamente va a encontrar todas las combinaciones de mi nombre. Y aquí voy a aparecer tanto en mi perfil de Google Académico, como en mi perfil de CILAC, en mi perfil de ResearchGate, en mi perfil de Orsit. También como estoy registrada en el CIGET como funcionaria pública, en LinkedIn como profesional y eh, dado que yo hice estudios en Brasil, aparezco reportada en un buscador de información de Brasil, así como uh, en otras fuentes de información como My Science Work, etc. Entonces, si ustedes ven claramente, eso soluciona cualquier problema que tenga de homonimias con el manejo de eh, tildes y otros problemas que pueden dar nuestros nombres latinos. Espero que esto haya sido de utilidad, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.